Llevó a cabo el sepelio del presentador de televisión, Efraín a quien fue asesinado la mañana del miércoles en el norte de Guayaquil. Solo pudieron entrar a darle el último adiós, quienes estaban autorizados por sus familiares. Amanecía y lloviente fueron los primeros en llegar al Campo Santo Parque de la Paz de Daule a darle el último adiós al presentador de televisión, Efraín Núñez. Sus restos permanecieron desde la tarde del miércoles en la sala 1 y 2. Patricio Gómez, ni bien se enteró de lo suscitado, llegó desde Loja. Dijo que su presencia es para despedirse de su presentador favorito. Yo tristeza, me parten. Yo no soy de acá, vengo de Loja. Quiero entrar y no voy a moverme hasta que me dejen entrar más allá para verlo de lejos y... Una indignación, una persona buena, buen hijo, buen trabajador. Quienes ingresaban eran solo quienes tenían la autorización por parte de la familia de Ruales. Amigos cercanos, excompañeros del canal donde laboraba y unos que otros familiares de Efraín Ruales pasaron al velorio. Desde la tarde de ayer que fueron traídos los restos de Efraín Ruales al Campo Santo, un patrullero de la Policía Nacional permaneció en los exteriores brindando resguardo. Un contingente de uniformados se encargó de custodiar el área e incluso prestaron su colaboración para revisar la identificación de quienes hacían la columna para entrar. En el interior se efectuaron dos visas de cuerpo presente. El sepelio se dio a las 13 horas donde participaron los más allegados, informó Carlos Julio Gurumendi ningún un gesto de solidaridad con la madre y demás familiares. El presentador Efraín Ruales, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ordenó que las banderas ponden a media asta en el municipio y demás dependencias del cabildo. Además, Viteri expresó sus condolencias por la muerte del presentador y actor en una carta dirigida a su progenitora. Debido al asesinato de Ruales ocurrido el pasado 27 de enero de 2021. Los concejales de Guayaquil aprobaron una resolución que exhorta a las autoridades judiciales y de gobierno al cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la seguridad ciudadana.